05 Ya está mi asistente. Nos lees. Sí, pero ya los escucho, ahora sí ya. F Contreras 316. Ya. Dice. Ya activé a mi secretaria. Ni ella quería trabajar hoy. 05 Dice. Ya ahí. Ahora sí ya. Digan todas 316. La... Ahora sí ya pueden decir. Dice. Todas las andeses que siempre que se les ocurre la electricidad, Pablo. A lo mejor es porque tengo el, el, el diablito. <risa> Dice. Oigan, me dejaron en el otro salón a oscuras. Galeazzi 2021. Dice. Y el grupo de WhatsApp. Gadfani05. se, se viruleó, dicen por ahí. Dice. Oigan, me sacaron del grupo. Alex-Capsule. No, lo... Explícales, 7. explícales este Dice, 00 que no sé qué. Paga. Oscar, creo que eres Oscar. Te suscribió en el nivel 1 Rubén SCR229. Bienvenido carnal GoNiners, Qué chido. Qué chido la neta. Gadfani este, 05. Dice... Sácate las babuchas. De los dos grupos me sacaron. ¿Cómo crees? No, pongan ahí el, pongan ahí el, el, el, el link. ¿Cómo que Gadfani Frank no va a estar? Galiasi 911. Compartan, compartan el, dice, el, el, el, el link. Ya compartieron como 20 grupos nuevos. Galiasi 2021. ¿Cómo dice, crees? X2. Charlie Padilla 71, dice, <risa> ¿qué onda banda? La Interpol se equivocó, pensó que Pablo Damus era Anonymous. Yo creo que sí, me andan hackeando, me hackearon, no, no andan creando grupos fantasmas de, de, de lo de Twitch, ¿eh? nada más tiene que haber uno, y ya. Ahora, ¿cuál es el bueno? Dice aquí que alguien me eliminó, y otros se salieron. Galia ¿Tos, 20 ¿tos 20 ¿Qué pasó aquí? Dice... Solo uno. F. Contreras 316. Y ¿Ya me sacaron del otro o ya me eliminaron? Dice. Sí, solo un grupo. Galiasi 2021. Dice. ¿Cómo debe ser? F. Contreras 316. Dice. Mejor nos ordenamos. Pablo Dmixa. Dice. Pablo, quítale el administrador al guá. Pablo Mixa. Es que no sé Dice, quién está de administrador. Que solo seas tú. Gadfani05. Voy a tener que hacer eso, carnales, Dice, porque si no, a ver. Manden el link del grupo que sea el bueno. Frankuti911. Dice. Yo creo que nos hackeo el FBI porque hay algunos menores de edad. Pablo Dmxa. Dice. <risa> dijeron que había un virus en uno, pero nunca tuve ningún problema. <risa> Alex-CAP7. Yo... Dice. Pablo, yo hice mi simulación en Mofo Coach con una simulación de Bill Walsh y se llegó al Super Bowl con a Miami. Gadfani 05. Dice. Arroba Pablo Dmksasame. Vamos Jones a ver qué pasa con este grupo. Dice. HTTPS 2. Diagonal, diagonal, WhatsApp.com, diagonal, 97 y 98 btyyy. 2021. Dice. Ya salió el virus del COVID. Gadfani05. Dice. Yo creo que no les gusta que hablemos de que extrañaremos. Lumi. Fenrir Definitivamente, guión carnales, voy a tener que Dice, hacer el grupo el yo porque esto nuevo. ya se hizo un desmuche. Gadfani05. Así que. Dice, ja, ja, ja ja ja, no es cierto. Gatfani Lo voy a tener 05. que hacer yo, eh. Dice. Mejor tú haz el grupo, Pablo. Sí. Charlie Ahorita acabando. 71. Acabando la simulación. Dice, voy a hacer el hay grupo. Hay en el link que subió Fenrir mejor. Charlie Padilla 71. Y no anden ahí haciendo cosas que no. Sálganse de los pasados, no. Pablo dice. Dice. No me deja unirme porque me eliminaron. Sí, arroba fenrir guión bajo Erlandson. A Dice. Sí estaría. Sí. Acabando esta simulación, yo voy a hacer el grupo y este y ya, yo voy a, a irlos agregando, pero este ¿qué es eso de que, que el virus y que ahora uno nuevo y meten y sacan? No ya sí es un desmoche eso y así no era. Fin Que ya no, esos, ya no pelen esos grupos. Yo voy a hacer el grupo. 2021. Dice Por favor amigo Sí sí y, y, y, Miren, aquí les voy a dejar ahorita Mi correo Ahí me van a mandar Sus números telefónicos Dice a ese correo FIFA, me duele ver la NFL. A ese correo me van a mandar sus números telefónicos, sus nombres. Y oigan, creo que se quedó en la ¿Cómo? Otra transmisión. ¿Y cómo se hacen Hay llamar en aquí en el Twitch para corroborar. ¿Va que va? 20, Ahí Mero. No, ya no voy a mandar links porque si no se va a hacer un relajo. Voy irlos agregando 316. así. Dice, yo estoy acá, bro. No, ya no vamos a, ya no va a subir links ni nada porque este, porque si no se va a hacer un relajo. Entonces mejor así, me mandan sus teléfonos, sus nombres de usuario de Twitch a ese correo Galicia y ahí los agrego. 21. Dice, <coughs> ok enterado como tú quieras. Y sí, va a ser así mejor porque aquí así se va a hacer un relajo. Y ya, esos grupos que se hicieron ya no los pelen. Alex Giles es 12 Además, me voy a salir de los dos Mejor así por el mail ya me voy a salir de estos grupos Adiós F Contreras 316 Dice Adiós. Ok, enterado mi Pablo. Así ya va a ser. Charlita Padilla 71. ¡Ándale, ah, ni me dejan jugar! Dice, en lo mientras hay que cotorrearla aquí, jaja. Pues sí. Y también 916. ya todos bien felices en el Twitch y, Dice, y en el en el CoD sin que pela atacan. Por lo de Bryan Flores. <ríe> Alex Gion va a ah, cocotearse. Bryan Flores sí está cañón, sí. Enterado U10 14 Bravo Tango. That <ríe> 2002-2022 Galeazzi2021 dice Pablo409 arroba gmail.com Así, pero eh. a ese correo me van a mandar su número y su nombre de usuario en Twitch. En X3. ¿En X3? Y no, Río, me han, y no me Atlantis. han contado cómo vieron Ustedes el juego Dice, Sale Coach Pablo, mail enviado Dame el balón, yo me rifo A la de Evo Galeazzi 2021 Dice Clave ah, de no. seguridad Ahí sí, les voy a mandar su, su código Galeazzi de seguridad 2021 Dice Sigue lloviendo fuerte ¿Dónde está el 911 Dice pero la prueba absoluta es Eric y en Emi, que culéis en no darle chance de HC y se ponen a contratar a que ni el caso. Pues Eric no ves que dicen que acaban de correr al asistente de coaches a porque no se quiso hacer un. Y te voy a mandar una foto para la FIF el Mundial. Sí, pero mándenlas ya porque 20, 20. Ya, ya voy a acabar el programa para mañana y es la Dice última del año. De lo del partido. Alex Giles 12. Dice. Listo, Pablo. Vientos. Jimmy Garoppolo, la última vez que lo vamos a ver en un videojuego con los Niners. Al asistente de, de, de, de coach, y, y con ya las erradas de los Niners lo corrieron por no, Dice, que por no hacerse un gol de la Y también, carnal. Dice por no quererse bajar el 60% de sueldo, bien es manchados. Lo que, es lo que se dice... No que sean tan manchados. No manches los, banda, Yo sí sentí Cordobo. un vacío bien gacho y se me quitó hasta el martes. Sí, a mí también la neta sí se me... No, a mí no se me ha quitado esa, esa cosa. Qué tristeza, neta, nos quedamos a nada. Y a mí me extraña muchísimo lo que hizo Shanahan al final. Yo sigo sin entender qué carajos quiso hacer. Lo echaron por no despigmentarse el cuero, aún no lo creo. Son temas de melanina. En pleno siglo XXI el tema de la melanina sigue siendo ridículo de veras. Está cañón. Ahí ¿Por qué no le dio el balón a Divo Shanahan En las últimas 11 jugadas? Alguien que me explique Tiembla de meco Tiembla de pues a lo mejor también por eso de Meco no, ¿eh? ¿Quién sabe? Está bien raro todo este tema... Este tema racial Garfán en la NFL. O... Dice... ¡Ay, ni me digas! ¡Ah, no, estuvo bien cañón! ¡Qué tristeza! ¿Por qué en esa... ¿Por qué en esa segunda y uno? ¿Por qué por el centro? si iba a por el centro? ¿Por qué no por el lado fuerte donde está Dice, Trent Williams, Lake Tomlinson y la de fullback? a F. Contreras, 300, ¿Qué es así? ¿Qué Dice. A Devo, en esa cuarta y dos. ¿Por qué patearon? entiendo. Los Rams se, se la jugaron, aunque Dice, no la consiguieron, pero. La verdad, confió no en su equipo. a Shanehan, revisé las jugadas y en varias capturas de Jimmy Kittel estaba ¡Sortan! solo simplemente la presión, lo devoro. Galeazzi 2021. Dice. Me estaban haciendo bullying en el trabajo. Al fines 12. <ríe> Dice. Oye, ¿y cómo ves lo de los nuevos que Charlie Padilla 71. Dice, <risa> ¿Qué nombrecito se les ocurrió? A veces la, la derrota nos hace decir cosas que no. Por ejemplo, yo ya quería correr a Shanehan. Charlie Padilla 71. Dice. Era jugársela en la cuarta y dos. Definitivamente. Bajo no tenía por qué haber llegado a cuarta Dice, y dos teniendo segunda y una. Está bien cabrón el tema racial, pero eso de que le paguen al Flores por perder... Yo pensaba que perdían por malos escoto Respeto a todos los equipos Pero está cabrón Sí. Al final la NFL como cualquier deporte Dice. profesional pues es negocio Se le arrugó a Shanehan y a Garapolo Y no seguía el F Contreras primer caso. 316 Dice Ajaja los commies de Washington alex bajo los Cap Commanders de Washington Dice, no entiendo si los Rams ya habían quemado sus tiempos fuera porque no aprovecho. No sé Caliace por qué cuando se le 20 estaba 20 acabando 20 el tiempo no pidió tiempo dices, fuera y aceptó el retraso la de juego. Creatividad faltó. ¿Por qué hizo eso 1911. Para eso son Dice, tus tiempos, valedor. Hace pasaron de verdad. Tardaron dos pinches años <ríe> y salen con ese nombre chafa. <ríe> <ríe> sí. se pasan de los Commanders hasta para videojuego está chafa ese nombre, Imagínense, el juego de los, de los Commanders, uno de Shooters alex bajo cap 7 dice se nubló por completo Galeazzi 20 se nubló terrible el coach otra vez ya pensé que iban a hacer una serie igual que versus Rams en la fecha 18 es que Shanahan le tiene miedo al éxito no arriesgan, no tiene que ir perdiendo para ponerse las pilas porque si va ganando ya quiere mantener la ventaja y ya no quiere ser agresivo. Y a mí me desespera mucho Kyle Shanahan a veces. Contreras 316. Ya no quiero pensar en otras dice, teorías, Jajaja ja, ja, es como nombre de Star Wars. Que mande la antigua república. <risa> Alergiles 12. Los Bubafits <risa> Dice. Bueno, y la intercepción APA. Además, 20, 21. ya la he visto 30 veces sí, y yo no entiendo por qué parece que se boicoteó por qué no exacto por qué no me, por qué metió las manos así y por qué por qué demonios fútbol fútbol bien y por qué demonios corre corre por qué no hizo más por el balón o sea cualquiera cualquiera hubiera, se hubiera aventado hasta el último momento estirando los brazos pero él en el tercer intento ya decide quitar las las, las las manos ríe, y todavía el, el balón la en la el y aire la y ya se está lamentando ¿Por qué? Me suena más a que Manders y Bronco el gigante de Denver y los bengalíes del norte, toda grupera la AFC. <risa> Galias y 2021. <risa> cierto, toda grupera. Sí, sí. Y todo por el centro. Alex-Bajo-Cap7. demás ¿Sabe Pero sabes una cosa creo que estuvo mejor que pasara en este partido y no en el juego grande, hubiera estado más doloroso volver a perder el Super Bowl. Eso sí, Charlie Padilla, 70 ahí sí uno. estoy completamente de Dice, acuerdo, Carmen. Yo me quería desmayar cuando Dart se le fue la intercepción. Es que a yo fue increíble, 12. yo ya estaba brincando Dice, y dije intercepción. Esa era el partido, estoy seguro. Ay, Galeazzi 2021. 2021 ¿Por qué nos pasan Dice, esas cosas a nosotros? Un snake con el cubi. Francuti ah, 911. Da, Dice... Son el nuevo First equipo buchón alex <risa> <bajo> Cap 7 <risa> que Dice. Y si pierdes Shanehan Un tercer Super Bowl lo marcará para toda su vida Galeazzi 2020. Uh -huh. Mira como ahora dicen que bueno que fue así Dice, No al Super Bowl sino aguas Un engaño contra Lance 664. y 4. También por qué no meter a Trey Lance ahí 80. Carajo Dice, No iban a saber Pablo ni por les pido dónde una les disculpa Monster. que tuve un problema Y la reje Galeazzi 2021. Dice. Te preocupes, amigo. los del Nada que no tenga solución. ¡Touchdown! Sí, señor. Charlie Padilla 71. Dice. Por lo menos aquí aún podemos, ir. Si sí, es, aquí todavía Jimmy se puede vestir de héroe. dice. Vamos a despedirlo eh, como se merece en Galeazzi 2021, Dice. Pero somos fieles. Galia 20 21. Siempre, carnal, eso no se acaba. Dice, con los 49 y Ares. 12. Dice. Y si crees que se la rifen con Lance. Francuti 911. Ah, vamos a ver, espero yo que sí, sí. de verdad espero que sí. Neta. Yo no entiendo cómo Garocó lanza en movimiento, mil veces mejor que corra y no arriesgue siempre que lanza corriendo es intercepción. Es que F. también Contreras hay un tema 316. de línea ofensiva, carnal, y es algo que también se y tiene sí. que solucionar. A Lance yo tampoco lo van no a dejar siquiera en paz. he querido volver a ver la repetición, tal vez en algunas semanas más. Aún duele mucho el ardor anal. 664, 361, 2580. Dice. Ahora sí déjales paso el grupo ya si en real un lance. No carnal, eso es, es, ya voy a hacer el grupo yo. Yo lo voy a hacer. Mándenme sus teléfonos y nombres de usuario de Twitch. A, al correo. Yo voy a hacer el grupo. Yo lo voy a controlar ya. 2021. Dice. Lance va a dar el ancho. Yo también espero eso. Espero que sí. Al 12 dice en verdad se veía JG muy bien en el 2017 que le pasó las lesiones, 2021, el sistema, la línea dice, ganas, yo vi los. la repetición y pensé que ahí te sí te ganarían te no, otra vez el paso profundo hijo de su madre también, carnal. De hecho, el Publimetro puso que estábamos en el Super Bowl, ¿no? Dice: y amén. Todos esperamos eso, amén. 664, 361, 2580. Dice: Seguro, Pablo, luego no lo haces, queje. ¿Tú dices, lo voy a hacer? Está acabando, el, acabando esto, lo voy a hacer. Ya me están mandando sus Así teléfonos es. al correo. Gadfani05. Dice. Sería tan gracioso que Kiwi se vaya a Tampa X. Eric Plan 14-16. Dice. Vengo llegando. Ya le perdimos y veníamos de ganarle a los vaqueros y a Green Bay. Es correcto, sí, David Man. Qué, qué coraje. Mi, mi Dice. Jimmy Asterisco. 664, 361, 2580. Dice. Pablo Asparo. Ah, qué... ¿De qué paro, de qué carnal? Dice. ¿Y qué crees, Gafani? Si suena fuerte para Tampa. Guarópolo, pues podría ser. O sea, se quedaron sin Quarterback. Podría ser. Pero también suena a Pittsburgh, ¿eh? Ahí les encargo. ¡Toma! ¡Bloqueado! ¡Corre! ¡Corre! Galeazzi 2021. ¡Sí! más! Steles. Es con 316. Dice. <ríe> paro. Cardíaco <ríe> que nos deja estás, Shanehan. 664, 361, 2580. Dice. Pues ya ahí es y el grupo ya no me equivoco. Galeazzi 2021. Dice. Santos. Gadfani 05. También los santos, los tejanos. No sé, carnal, pues no sé lo que digan los demás. De Tom Todavía confiamos Calle en 664, no sé qué, para Dizianos. hacer el grupo. O ya, como Dizianos. estamos, que digan todos, que decidan De Bigman 1416. Dice. Y se roba el balón para avanzar. Fenrir-Bajo Erlandson. Dice. Los últimos chismes mandan a Jimmy a Tampa porque el Tamlin prefiere draft. Y suena Ayers para Titanes. Galeazzi 2021 Dice Broncos Francuti Los Broncos 911. van a ir por Aaron Rodgers, carnal. Dice. Vas a ver. Yo no puedo ver las repeticiones, no puedo ver ninguna de los Super Bowl ni las finales de conferencia perdidas. Alex Giles 12. ¡Ay, se, se cayó! Va Alice acereros. F. Contreras 316. Dice. Te apuesto que si el Jimmy se va a otro equipo nos mete un Chalmari. Galeazzi 2021. Pues, habría que ver el sistema Dice. que maneje. Porque aquí es correr. Aquí es correr. Fíjese Arroba Fenrir-Erlandson en serio. Tosea Danunam Dice. <tose> creo que Garopolo juego bien más de 200 yardas al final se derrumbo. 664. 361, 2580. Dice. Confían en mí. Alex Giles 12. Dice. Tu Pablo mejor hazlo. Gadfani 05. Dice ¿Eh? arroba F. Contreras 316 ¿Qué es eso? c 2021 Dice Si lo más, más seguro Alex-Cap7 Dice No, creo es mejor que tú lo administres Como dices, mandarte al correo los números De Bigman1416 sí, Yo creo que va a ser más seguro, carnal Dice si crees que sea buena decisión correr allí, mi G 6.60 y 4 pues yo lo hubiera aguantado un año uno, más, ¿eh? 25.80 Chau. Dice Un voto sí, un voto no Dion bajo Erlandson Dice Creo que sí arregló el grupo, pero mejor que lo haga el coach Pablo F. Contreras 316 eh, yo lo hago, carnal, Eso Dice, es lo mismo, amigo, pues no pasa nada funny. Un Hal Mario Bomba es un pase completo de más de 50 yardas Frankuti 911. Dice. No vieron jugar a White Spoon, ni a Salomono o McKinnon. Todos los que se van brillan en otras partes. José Adan Unam. Dice. ¿Crees que traigan otro mariscal o le dejen todo el peso al novato? y 20. Por 21. las declaraciones, yo creo que Jash Lance, por lo que dijo Shane algo bueno, por eso lo escogió. 6.64, 3.61, 25.80. Dice. Pero pues ya lo tengo hecho ira. 664 361 2580. Dice. HTTPS puntos diagonal diagonal 6al punto punto F. Contreras 316. Dice. 664.361. Por escribir voto con B alta. Prefiero que lo haga el Pablo. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <risa> Sí, carnal, ya, yo lo hago. No se preocupen, ya. Ya así queda, yo hago el grupo. No te preocupes, carnal. Pues vamos, va a estar ahí. Nada más mándame tu teléfono por... Mándame tu todos. teléfono por... por Dice, ahí al, al, al, al correo. Juego ahí voy a agregar a todos. Padilla, 70, No pasa nada, es lo mismo. Dice. Por ahí vi una propuesta buena que no se me hace tan descabellada. Hacer trade con los riders por Mariota, dando a Jimmy, para que tengamos un buen suplente de calidad. Híjole, no sé si Mariota, ¿eh? la neta me genera mis dudas. El señor Marcus Mariota, yo buscaría a alguien ya más hechecito. Pues es para que ayude a, a Lance, no para que esté de. O sea, para que esté atrás, pues Galiente el que sea. 20, Dice: No me late. Y en todo caso, no de Vitman que... 14-16. Dice. Sé que es imposible, pero, y si traen a Ryers. Hay que verla, no, Mira, se habla de que es imposible porque los, los Fenrir van a Erlandson. Primeras rondas, ronda, pero yo dice, hasta donde sé, pues ya. Tanto el burro como el Allen y el Mahomes les va bien porque andan jugando. El Tran necesita agarrar campo en chinga, que juegue ya y que vaya enganchando. Sí, <coughs> nada más somos conscientes de que. Dice. No, Ryers no me cae. Frankuti 911 dice la verdad a mí no me gusta Mariona nada no, tampoco me gusta sí. dice aparte, cobra mucho Ryers. mucha lana se habla de que es imposible que llegue, ¿no? por esos temas por los temas financieros pero va a haber mucho, mucho salary cap, lo que pasa es que están muchas piezas, es un tema bien complejo yo no sé si sí ya esa agente libre sin restricciones. Contreras Todos los Packers van a querer algo. Además anda mostrando la pata en videos. gadfani 05 dice. Y siempre tiene problemas en el lock room. También. Y es que hay la guerra de egos entre Shanahan y Rogers se puede poner chida, eh. O si ha pasado que hagan un trade en otra posición por Jimmy. ¿También? Golfe. Dice. si sí se puede. Esquineros y linea. F. Contreras, 316. Oh, dice. Dicen que es más pesado que un tanque a pedales. Sí, pues eso es lo que te digo. Yo creo que lo de Rogers es... Miren, a Shanahan le gusta tener corebacks. Que hagan lo que él dice que tienen que hacer en el campo. ¡Oh! ¡Qué idiota! Uh. Y... Y eso Rogers sí hace necesita. lo que él quiere. Tan solo con eso de la inmunizada. Dividió vestidor. No es una opción sana el gayer pecho frío. Ya mejor que se abra. Galia y 20. Está mi correo para que manden sus teléfonos Dice. para hacer el grupo de WhatsApp. Ahí está mi, Pablo mi correo. 2409@gmail.com. Así ese es el correo para que manden sus sus números y sus nombres de usuario de Twitch. Y ya yo hago el grupo. Uh, Qué yota. <risa> Bueno, gol de campo. Cubo con el de Bigman 14 16. dice y si mejor corren a Sanacan. X de X de. Hoy luego aquí te traes cartucho 911. Como sea, ganamos. Si Rayers viene tiene que salir de él Y tiene que poner mucho de su parte Lo cual conociéndolo ni al caso Entraba entrada va a, a mucho, mucho billete Ya desde ahí Dice. hablas de que Aparte también hay él. muchos agentes libres ¿Sí? F. Contreras 316 Dice Rayers está inmunizado, es indudable, punto, punto, punto, es tan pesado que no el COVID se le pega frankucci 911 Dice Rayers es el Jokovic de la NFL Galiasi 2021 Dice A Shanehan ya le extendieron el contrato Y sí, de, de, de, de tres que le quedaban ya le dieron otros seis Dice Creen que nos puedan dar una primera ronda por Jimmy Fenrir-Erlandson Dice Ni el COVID lo quiere algo. A... Gasfani 05 Dice Es que, siento que todo el logroon de los 49 s está unido Y si bien era ayer su otro QB Haría una división Ahorita todo el equipo ya conoce a track, Y creo que mejor inviertan en otros jugadores de otra posición que sea importante pues la, Se trata de cobijar a trey, ¿no? Estoy de acuerdo Creo que más bien hay que, hay que ponerle armas a Trey Lance, no mucha lana se nos va a ir en Rogers, y quién sabe qué pueda pasar. Aunque pues es bien tentador tener un coreback así, la neta. Galeazzi 2021, dice, exactamente, Charlie Padilla 71, dice, estoy de acuerdo con arroba Gatfani 05. F Contreras 316. Sí, yo también dice. Un CB de élite, un guardia derecho. José Adán Unam dice. Hay que mejorar la línea ofensiva. Francuti 911. Dice. La línea estaba revisando sí. eso. Por Darnold les dieron a los Jets una segunda, una tercera y una alta creo una séptima de este año. Vamos. F. Contreras 316 Dice Touchdown. Y retener a Tamblinson Tomlinson va a ir a probar Tomlinson. la agencia libre, ya dijo Dice Oigan, creen que Kittel esté triste Yo creo que todos los Niners están tristes en este Cuando momento se hagan una. Dice esquineros. También en la defensa faltan esquineros Definitivamente, Frank hermano. 911. Dice. Por Wendt dieron una segunda condicional que se convirtió en primera y una tercera. De Bigman 1416. Miren, por ejemplo. Dice. George Kittel, como siempre. Galeazzi 2021. Dice. Todos estamos tristes. F. Sí. Contreras 316. Por Alex Smith. Dice. Darnold es inferior a Jimmy, en mi opinión. Francúz 980 no no. dice y ninguno de esos dos le llega a Garoppolo. Charlie Padilla 71. Por Alex Smith los Píreros dieron una tercera el ronda y a Kenalció le ¿eh? Por Alex Se Puede sacar David algo Mann, bueno por 14-16 buen todavía. Dice yo estoy enojado. Todos carnal, enojados, tristes, frustrados, en shock. Todavía a veces me despierto y pienso que es una pesadilla otra vez y que, y que no pasó y que apenas va a ser el juego. Y, uh, qué triste, de veras. Yo me quedé en shock. Neta, ese día no sabía ni cómo, ni qué sentir. Me quedé como frío, como helado, como pensando. Ya me empezó a entrar la depresión. Ahí los miles 12. <risa> dice. <risa> frustrados, esa es la palabra. Es correcto, carnal. Con la impotencia pues de decir, ¿por qué? Una qué demonios dejaron dice, ir así el juego? Las lágrimas de Debo me conmovieron. Y igual que vos en el Super Bowl, me recordó un montón. Es que duele que se rompen el... no le dan el balón en las últimas jugadas. es no 20, enojado, frustrado, triste? Dice, estábamos contentos al medio tiempo. Muy contentos y muy, muy esperanzados. 316, dice... Pablo, el duelo tiene etapas y recién estamos asumiéndolo. Sí. De Bigman 14-16 sí, sí fue un duelo, la dice, neta esto Malditos <risa> guantes de mantequilla Ese balón era nuestro Gatfani 0-5 Tan chidos que sean esos dice, guantes, si hubiera yo hubiera querido tener guantes de esos cuando Así jugaba cuando perdieron, Con ese agarre Nos quedamos súper tristes Francuti 911 dice, no digo, no digo, si nos van a dar no. algo bueno por él, no sabía Wim Wetham probaría la agencia libre, este Offseason va a hacer un desmán. Sí, sí, ya dijo que 20, va, va a ir 21. a probar la agencia libre. Y dice, sí, sí, sí le van a ofrecer todavía algo bueno. en a el tercer cuarto. Si sí, no, para Chari que, que los Daniels se pongan 79. las pilas y le ofrezcan dice, algo chido porque Se ocupa un abrazo de oso de bosa. De oso de bosa. <risa> Te mata, carnal. Ese un abrazo de oso, de gosa, te mata. <ríe> Mira, así. ¡Bien! ¡Vámonos! Jason Berrett, como nos hizo falta Jason Berrett. Yo estoy seguro que Ufanga se mataba y se quedaba con el balón. Uy, uh, sí, Ufanga sí se Man, la 1416. Dice, mi papá y mi hermano le van a los vaqueros y a Green Bay, y como les gane ahora que perdimos, pues me hicieron burla. José esas, una, esas burlas son de ardilla, dice, carnal. 200 no por esa intercepción el Patrick me cae Francuti 900. Esa estaba más difícil y se la llevó el de los bengalíes. Definitivamente tiene que ser lance el QB si queremos retener todo este talento. Es correcto. Es 20, es correcto. 2021. Bien, bien. Dice. Ah porque hiciste ese así. Así la hubiera oh. interceptado. Exacto. Es que qué más quería, o sea, de aglobito venía. Papá ya la había medido. Todavía dijeras no, le estorbó un receptor. O Apenas a iba volteando. 12, la dice. midió y Oye, ¿y qué han con Green Lab que harán un trade? Anda, anda ese rumor fuerte de que es green, este Green Low podría Luzcas, 19, 70, ser moneda de cambio. Habría que Dice, ver, mira. Tampoco estuvo mucho tiempo en la temporada. De WhatsApp? No pasó, porque David ya Mann, se va a hacer 14, uno nuevo, carnal. 16. Dice: Si gano el Atlas, ganarán los bengalíes. F. Contreras 316. Dice: Bigman, debiste mandarlos al cuerno. Los violamos en estos playoffs. Correcto y Pongan por ahí mi correo, ¿no? Para que, se, para que los que no han mandado su, su teléfono y su nombre de usuario de Twitch lo manden. José Adán Unam. Dice: pablo 409gmailcom arroba gmail.com. Está el correo. Dice Carita horizontal con ojos cerrados Frank 911 <ríe> Carita horizontal Dice, No quiero que se vaya nadie Yo tampoco, pero ya se fue Ya se, 19, ya se van varios Años tras años lo mismo Esperaré un nuevo enlace Sugiero Telegram Gatfani se <coughs> A Whatsapp está chido Arroba F Contreras 316 Eso okay. José Adán Unam. Dice. Corre, Jimmy, corre, Carnalito, ¿en qué nivel juegas el Madden? All es Madden, carnal. Madden. Dice. Mandar correo, que contaba su número de teléfono y usuario de Twitch. Al correo pablo409 arroba gmail.com. Es correo. Charly es Padilla correcto que diga. Así es. Dice. Ojalá que Monster se baje el sueldo porque Michelle necesita un relevo. Bien, estoy en segunda y una. les voy a decir. 911. ¿Qué es lo que tenía que haber mandado Dice, Shanahan? Ya me habite, es un jugadorazo. Es Contreras 316. Dice: Mostert y Beret se van a quedar, bro. Segunda y una, por ahí era. ¿Vieron? Así era, por el lado fuerte, directo. Tomlinson, Williams, Yushchek bloqueando. Por ahí era. Pero quién sabe qué se empezó a inventar nuestro coach. Ahí está Galeazzi 20 20 Una yarda Dice Estuvo bueno Galeazzi 20-21 Dice Hubieras mandado tú la jugada F. Contreras 316. Vamos no, porque no tengo su teléfono. Dice, así, ¿no? A la espalda de Williams. Y sacar el primero y diez que los enterraba. Correcto, carnal. Era bien 21. sencillo. Dice: Tú la estrategia del último cuarto. Pues mira, si McDaniel se va a los delfines, pues avisen a Shanahan que estoy disponible. <risa> Ay, Dios mío. Qué triste de veras. <risa> Pero miren, ya le pusimos una arrastrada a los jefes aquí. Tenía que sacarle un coraje 20, con alguien. Dice. Ya es un hecho que se va. ¿Quién? <risa> Caropolo, sí. Dice. Vamos todos con los Bengolis. Es correcto, todos somos Bengals Vemos que apoyemos al que nos sacó Pues no, aunque yo creo que van a ganar a los Rams La neta 2021. casi McDaniels. Mm. McDaniels, a los, a los McDaniels McDaniels a los Raiders McDaniels A los Raiders A los Raiders señores Now have this one. ¡Ah! ¿Eso qué? Esa fue de churro Rancuti 911 Dice Obviamente, pero está jugando de forma espectacular <risa> Galeazzi 2021. Que van a operar a Garapolo, Alex sí, pion bajo pues, cap 7. Codo y, Dice, diga, hombro y dedo. Pues los Bengals sacaron al número 1 y 2 de la conferencia. Galeazzi 2021. Dice: Estaba jugando lastimado. Es, Frankuti 911. Dice Warner, Pero es el McDaniels el de los Pats no el nuestro Fenrir Dion bajo Erlandson Dice sí, Perdón, me perdí, ¿Qué le pasó a Jason <todos> Beret José Danunam. Órale, encontró a estar regalando. No es pretexto, pero estaba lesionado Garopolo. Alex Regalo Cap 7.500 hombro, hombro. Aunque lo de Chiefs fue por la arrogancia de Mahomes. Gatfani 05. Sí, pues de los jefes de querérsela la jugar en esa. Es contra los 316 dice Gracias, mi carnal. Una aparato, Muchas gracias, gracias hermano. De Big Man 14, ah, y Main Prime 6. ya tiene suscripción. Bien, dice, tus carnal. qué chido. Regalada sí por que los Contreras. Tienen un Contreras. Ya está tu playera. De veras, espérame. Ahorita, fíjate. Ahorita voy a hacer una pausa y te voy a enseñar tu playera. Ya me la entregaron por fin. Ya te la voy a mandar. Mañana, yo creo que sale. Al viernes 2: Dice: Voy, Vengels. Charlie Padilla 71. Dice, Bien, entonces, les hace falta humildad a los jefes. Alias 21 Dice, Dice, no se vale mejor hubiera metido a Lance si Garapolo no estaba al 100%. F. Contreras 316. Dice, pues pudo ser. ahí va Garfani. Nesca Mira 19, Garfani, ya te regalaron 74. una, qué chido. Dice, Suscripción. la división oeste sigue mostrando que es la más dura. Frank Cuéntenles de los últimos Super Bowl a cuándo se ha llegado a la Oeste. Fue un regalo de F. Contreras del día de la Candelaria. Viceveroter Ter 25. Dice: ¡Corre! ¡Oh! El ¡Qué hermoso jacobar. pase! ¡Touchdown! Dice: No más faltan los tamales. Galeazzi <ríe> 2021. Dice: Ojalá pierda Rams Ojalá José pierda a los Rams. Rams Dice De Gadfani 0 Así tenía que haber acabado Dice, el juego Gracias De Bigman 14-16 Dice Ojalá así si platara los pases siempre el Jimmy Pues ojalá se los mandara a Janahan Porque puro pase corto Galeazzi 20-21 Dice Ya me cayeron más gordos <risa> a mí también. gadfani 05 dice: Yo ahorita iré a cenar tamales." Ah, sí, cierto, hoy es día de la cali 20 21. ¿Es algún chamaquito o quién? Y se olvidó de los pases pantalla. Se olvidó de los pases pantalla, de los pases laterales con el que anotó divo ya no lo volvió a hacer. ¿Por qué demonios? Ya no entendí yo nada de veras. Shanahan. Mi eh, chavo. Frankuti 911. Dice: Es cierto, Pablo, que las tortas de Tamal son muy buenas. F. Contreras, eh, están 366. ricas. Eso es el desayuno mexicano por excelencia chilango. No. Se igual me caen bien los Bengals. A mí también me caen bien los Bengals. La neta no tengo nada con ellos, pero. Espérenme, le voy, voy a enseñar su playera al, al Frankuti Espérame Y todas las carreras por el centro <risa> Que chingaos ahí, tampoco entendí José Adán Unam Dice La Guajolotas Galiasi 2021 Dice Se le resetea el sistema a Garapolo En el último cuarto Mira carnal Vice 25. Ya está tu playera de canal 49 Sana Am, haciendo un Sanaam. ¿Eh? F Contreras 316. Ya en estos días sale para allá, carnal. Perdón por todo el retraso. Me pueden decir, que es una caguama. Es una cerveza de un litro o un litro y dice. medio o hasta dos. Arroba <risa> F Contreras 316 igual. Un buen equipo y un me gusta. Gadfani05. Dice. Jajaja ja. ja, ja, ja, ja, ja. Galeazzi 2021. Dice. Yashanehan de 14, ya me 16. perdí <risa> ¡Dime Garopolo el más valioso! ¿eh? Así despedimos Así despedimos A Garopolo De Madden en Canal 49 El más valioso